Una vez más, bienvenidos a los videotutoriales de Microsoft Teams. En esta ocasión vamos a explorar la herramienta archivos en el menú lateral izquierdo. La herramienta de archivos básicamente nos sirve como un repositorio donde se reúnen todos los diferentes documentos que compartimos y que nos han sido compartidos también a través de los equipos. Entonces, Vas a encontrar un menú a la izquierda donde estarán disponibles los documentos recientes. El menú de Microsoft Teams donde estarás recibiendo los archivos de los equipos. Tenemos el menú de descargas cuando comiences a bajar documentos. Y también puedes conectarte con OneDrive o con alguna otra de las aplicaciones que tenemos en la nube. Por ejemplo, Dropbox, Box, ShareFile o aquí en el caso, como ya tenemos conexión con Google Drive. Siempre te va a pedir entonces una autenticación para poder conectar ambas cuentas. Es muy útil en el sentido que puedes administrar toda tu documentación e información dentro de una misma plataforma. Otro elemento muy interesante que tiene la herramienta de archivos es que te va a permitir hacer modificaciones del documento en tiempo real. Y si, dado el caso, estás compartiendo este documento con otras personas, podrás ver sus cambios a la vez que tú también realizas otro sobre este mismo documento. Hacemos clic en el menú contextual, seleccionamos Abrir, y le podemos editar, ya sea desde Teams, que es dentro de esta misma plataforma, abrir la aplicación, en este caso sería Microsoft Word, o abrir en el explorador, se abriría desde OneDrive. En cualquiera de las tres opciones, el documento se estará actualizando. Por ejemplo, vamos a hacer clic en Editar en Teams. Como puedes observar, la interfaz que se abre es muy similar a la de Microsoft Word, tiene prácticamente las mismas herramientas y también va a tener la función de autoguardada. Entonces, una vez se hacen las modificaciones y cierras el documento, otras personas o incluso tú mismo accediendo desde otro equipo, podrás encontrar ya la información del documento actualizada.